Me llamo Nancy McGeer y yo soy la fundadora de Photo Kids. Ya empezamos hace 30 años, más que 30 años ahorita, enseñando a niños de barrios marginales en Guatemala, y en Honduras y varios otros países también. Mi nombre es Berlín Juárez. Yo empecé en Photo Kids desde que tenía 13 años. Empecé con un proceso de aprender a tomar fotografías, aprender el uso correcto de la cámara. A partir de ahí, eh, me gustó mucho este, este mundo de, de imágenes en el que uno puede transmitir pues, cualquier sentimiento. Desde que comencé con esto, fue pues, un cambio para mí, eh, no solamente personalmente, sino que también pude mostrar a más personas eh, mi trabajo. ¿verdad? Entonces, tuve la oportunidad de, de comenzar y empezar a trabajar profesionalmente. Nosotros enseñamos a los niños con las, las técnicas que ya se aprenden en PhotoKids, que no es solamente fotografía, pero diseño gráfico, video, editando, Photoshop, que después ellos se pueden conseguir. Este va a ayudarles a conseguir trabajo en el mundo donde se necesita un poco, poco extra para conseguir este empleo. Este año está, estamos tomando 75 nuevos estudiantes en Santa Catarina Pilula. Y tenemos también muchos estudiantes como, no recuerdo cuántos, otros 70 yo creo, o más en Santiago Atitlán, y en la capital también, que vienen de Mezquital y de Bienueva. Tenemos un currículum de 10 años, de verdad. Ya empezamos con fotografía y después vamos a Photoshop, diseño gráfico, empezando con Illustrator, después InDesign, y entonces empezamos con video, editando video, todo eso. Entonces es un currículum extenso, ¿no? Y nosotros pagamos los, los um, becas escolares para las escuelas académicas, ¿no? También. Y ellos vienen para estudiar con nosotros dos veces por semana, por 10 años. La experiencia que yo he adquirido durante todos estos años, lo que hacemos es tratar de retransmitirlo, ¿verdad? O sea, a mí me, me encantó tanto este mundo de la fotografía que, me, que, que aprendí en Photokids, que ahora lo que hacemos es replicarlo con otros niños, ¿verdad? O sea, la oportunidad que yo tuve, quiero que la tengan otros, otros niños y que aprendan también y que eh, puedan expresar sus sentimientos a través de imágenes. No so, Photokids no, no forma solo fotógrafos, tenemos eh, ingenieros en sistemas, tenemos eh, cineastas, tenemos eh, escultores, tenemos gentes de éxito, ¿verdad? Nuestro eh, objetivo no solamente es enseñar fotografía, no solamente es eh, enseñar ilustrador, Photoshop, eh, no solamente es enseñar Final Cut Pro no solamente es enseñar cuestiones técnicas, sino que eh, la cuestión aquí es que cada niño eh, que se involucra con nosotros eh, aprenda y siga su camino y que pues eh, a través de la oportunidad que, que Photo Kids les da, eh, que rompan ese círculo ¿verdad? De, de pobreza, eh, de violencia, de drogas o de pandillas. En esta exposición, como los niños habían visto, sus vidas durante la pandemia ¿no? de, de COVID. Hay un rango aquí de, de fotografías que muestra su sentido de humor. Y no es una exposición deprimiente, uno va a pensar que durante COVID va a estar triste las fotografías, no. Pero <risa> ellos habían puesto cosas que um, jugando con su vida, con las mascarillas, con la gente. Y además hay algunas... Um, fotografías de aquí que ellos habían puesto muy creativo eh, para sus uh, tareas de fotografía. Las fotografías que están ahorita en la exposición es una muestra del, del trabajo que ellos han realizado um, cinco años atrás. Entonces, ellos empezaron de cero también. Eh, aprendieron todas las técnicas, aprendieron eh, el uso correcto de la cámara, de las luces, perspectiva. Pero más allá de, de la técnica, lo que lo que se muestra en las fotografías es sentimiento, en, en este caso, de lo que en cuestiones de tiempos de COVID representa. O sea, ahí viene la ansiedad, viene también eh, eh, tristeza. Y entonces, ¿cómo hacemos, cómo nosotros, cómo Photokids puede hacer para ayudar, a ayudarlos a, a que en este tiempo surga la creatividad? Entonces, lo que hacemos nosotros es, eh, pues, Darle esas herramientas, le damos una cámara, le damos una guía, le damos una tarea y, bueno, ¿qué puede hacer? ¿Qué tipo de fotografías pueden hacer dentro de casa o qué fotografías pueden hacer fuera de casa sin tomar el riesgo de ir y, y, y contagiarse? Verdad? Eh, todas estas imágenes fueron eh, tomadas durante la pandemia y pues el resultado de todos los, todas las tareas que se asignaron eh, pues es la exposición. Sé que es difícil para que nuestros niños vengan de, de los asentamientos o de los departamentos porque hay fotógrafos que están en, en nuestra sede en Santiago Atitlán. Pero si alguno tiene la oportunidad de, de venir, eh, extendemos la, la invitación para, para hacerlo. Yo creo que van a apreciar mucho esta exposición y va a estar sorprendido que esas son fotografías tomadas por niños, ¿no? Porque se parece, como le dijo antes, muy sofisticado y tiene mucho pensamiento que, que, se, que se puede ver después de la, la, atrás de las fotografías ¿no?